El 13 de abril hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión de los fondos europeos de recuperación, de los criterios para el reparto de estos fondos y de quién se lleva la parte más grande de este pastel. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoinegrotv.org el martes 13 de abril a las 21 horas, te esperamos.